MDP, de Barrio, Alberto yeah. Presión, tu yeah. Sevilla, yeah. Media vida perdida entre vasos de alcohol, me drogaba día y noche pa' quitarme el dolor. Estaba tan dentro de la movida que pasé a ser motor, que incitaba a todos esos locos a perder el control. Y otro fin de más, y otro fin de acabar. Y al final todo me sale como yo planeaba, y no podía escapar, por más que lo intentaba. Oficio, los negocios ganaban, me dominaban Sin horario Fui y con falta de fe Fui lo suficientemente listo para crecer Si no defiendes tu zona, si no defiendes tu ser Si no saben quién eres, quién coño te va a creer Tanto dicen sin hacer, tanto hablan, tanto saben Solo los más puros acompañan en este viaje De barrio el NDP, perro el estilo más salvaje Con Alberto presión poniendo el bozal pa' que no ladren los niños siempre aquí cuidando el barrio ay, ay. Todavía quedan penas, todavía hay malfario Todavía quedan frente a algún adversario ay, ay, ay. Todavía quedan niños barrio. Putamos el rayo, la Uber roja y el detalle Pinté tu calle, que tanto te digo hasta que falle Jodea me traje, le quito el pienso pa' que y ya te sale todo de revés Cuida a tu gente y se fresco, ah rápido, ahí sí si te cuento No dese a ti Con salimos a mi Fue que Fue un milagro, yo, la mierda un precio Tu medio amático, llega lo mío, Sufre un desfalco, saca la bolsa Te llama el banco, los niños preguntando él Si llega el éxito, cerca en los barrios Dime tú de cuándo ha falto mérito. Ni can la camiseta, solo saben parlar. La vida son porrazos y golpe Que hay que aprender a soportar Si no has notado la presión, si no tienes la moral Te presto mi zapato un rato A ver cuánto pueda aguantar Es gracias a mis cojones que hoy puedo ver el sol Con el paso del tiempo yo ya aprendí la lesión, no puedo permitirme, priven de mi motivación. Nadie puede robar lo que hay dentro de mi corazón. No uh. en una cueva, observa, Marcando la sesión me la arregla. Una compra y dos ventas, pura el saco y revienta. Lo paga y se sienta, mira la parienta, yo me lo mismo que me quieren, quieren ver, mi niño. Saludo y un guiño, después me despido y hecho extraño, como hace años, bomba de humo, bomba pa todo sin Mil cuestiones, un pasado negro saca luz a mis renglones. Que no falla no acierta, miles de opciones. Música en respuesta, va a marcar el ritmo en los corazones. Sin respuesta, todas mis cuestiones. Un pasado negro saca luz a mis renglones. Que no falla no acierta, miles de opciones. Música en respuesta, va a marcar el ritmo en los corazones.